Súper feliz. Ay, súper contenta, de verdad te lo digo. Que era Ten... sana, ya te ama, te adora, sí. ¿Qué te ¿Qué ¿Qué el que ¿Qué, qué de verdad lo quiero mucho, que saben que siempre he sido una gran defensora de mi pueblo y que esta noche con este reconocimiento especial pues todavía siento más la identificación con el mismo. Pero yo creo que todo sucede eh, en el tiempo del Señor. Yo me siento tan feliz con este reconocimiento que todo, todo llegará. Claro que no, todo el mundo lo desea, pero. Yo estoy felicísima y estoy sumamente agradecida. será con, Para mí tiene tanta importancia. El, el año pasado una ¿no? de entrevistas más controversial como se puede decir, o más comentada de, de la televisión, fue la que le hiciste al presidente Dalino Medina, que hasta puso una fecha que era para marzo, que iba a hablar a referencia del tema. Hay personas que te criticaron, sabe Otras personas que empezaron que el, lo, lo usaste como paño tibio. ¿Qué tú opinas de eso? Que todo el mundo tiene libertad de opinar lo que entienda así como personas así otras personas pues me llamaron para felicitarme por el respeto con el que se hizo la entrevista era mi tercera entrevista con el presidente ¿eh? era la tercera vez o sea que la eh, única van tres veces ya hoy en verdad yo hice mi trabajo con, con seriedad me lo disfruté mucho y, y nada que cada ojalá y me la diera pero que cada quien tenga la libertad de opinar. Yo nunca voy a agredir, yo entiendo que todo el mundo tiene el derecho a, a disentir y de eso se trata la vida. Y yo...